El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte aplazó este lunes el inicio del juicio de fondo contra los imputados Hanley García Antigua y José Arismendi García Antigua, ambos acusados de la muerte a tiros del joven Kelvin José Santos Enríquez. El abogado Héctor Mora, representante legal de los querellantes, al ser cuestionado, manifestó de que se trata de estrategias dilatorias en el proceso. Fíjate, no, ni siquiera se ha iniciado.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 En torno a este hecho recordamos que se registró en una estación de combustible ubicada en la carretera Pimentel-Castillo, motivado el incidente por viejas resillas personales. Será el 5 de junio donde se conozca el inicio del juicio de fondo en contra de los dos imputados, en tanto que familiares continúan reiterando que se tratan de estrategias dilatorias en el proceso. Para NTN reportó Joan Paulino.